Hola Orléan, ¿cómo estás? Mi hermano, un Felipe, bien gracias a Dios, hermano. Por aquí tenemos unos arbolitos para compartir con ustedes. Esperame, Nevarte, no, bien, bien, bien. no, ¿Qué? no me estoy dando Pacho, bien gracias a Dios, hermano. Por aquí tenemos los arbolitos para compartir con la gente. Orlé García es un campesino, como todos los de acá de este municipio. Yo he sufrido las inclemencias del sol, de la lluvia y del agua trabajando en el campo. Tuve la oportunidad de, de estudiar, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos cargos y una vez más propongo mi nombre como candidato para la alcaldía. Convencido que con mi conocimiento, con mi experiencia, con mi actitud positiva, con mis padrinos políticos, yo sé que puedo hacer un gran aporte al desarrollo de mi municipio y al fortalecimiento. De, del campo toledano, yo sé que es el momento y hay que aprovechar la, la coyuntura y con el proyecto de, de Hidroituango, con el mejoramiento de las vías, con tantas cosas que se nos van llegando, nosotros debemos aprovechar esta oportunidad, organizarnos, empezar a producir y a diversificar. Claro, sí hay oportunidad en el campo, y más cuando se cuenta con apoyo técnico, con apoyo de personas que... Están, digámoslo, conectadas con personas que nos ayudan a la comercialización, nos ayudan con la capacitación. Entonces es hora de que aprovechemos todas las oportunidades. Yo de Toledo, que muchas cosas, en primer lugar yo pertenezco al adulto mayor y, y quiero ver a la gente, el adulto mayor, sobre todo en este momento los viejitos que están en, en, en el asilo, verlos como, en, como en más bien cómodos, porque en este momento donde están, pues... Hay siete viejitos, pero necesitan mucha cosa, que más que se necesita la construcción de un cepesán. a la gente mía de Toledo, sobre todo al, al adulto mayor, que luchemos para que salga, si de pronto por ley logra quedar en la alcaldía. Ese mensaje le daría yo hoy, que luchemos. Toledo va bien hasta el momento. Que uh -huh. se daña es otra cosa. Uno no sabe cómo son las cosas, pero hasta el momento muy bien. A no, ver, no, estamos dialogando del tema de la campaña que va súper buena, ya nos fue muy bien. Muchísima gente, gracias a la gente que llegaron los proyectores de uno y otro lado, y miramos que la diversificación es lo que tenemos fundamental para salir adelante. Es el proyecto que lleva el candidato y sabemos que nos va a ir bien y vamos muy bien. No, pues ahí apoyando también el, el, el, el candidato. Eh, mucho positivismo y también adelante con esta campaña. Es una oportunidad muy buena para el pueblo, Dios quiera que mi Diosito nos dé esa oportunidad de, de que estas personas suban al, ahí arriba y desde de, de allá nos puedan ayudar a nosotros aquí al campesinato. Recuerde a Orlé García como es el líder que estuvo luchando para llevar las riendas de nuestro municipio, para darle el verdadero reconocimiento al campo, para liderar un municipio que es campesino, un municipio que ha sido golpeado por la violencia, un municipio que ha tenido grandes dificultades, pero se nos llegó el momento de escribir una nueva historia para Toledo fortaleciendo el campo.